Somos Diario al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Yo soy Mónica Zamora y esto es La Entrevista de la Noche. Hoy nos encontramos con el doctor en Leyes, Alberto Arroyo Preciado, especialista en Leyes Municipales, Derecho Público y Administración. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimada licenciada Zamora. ¿Cómo ha pasado? Bien, eh, bien, un gusto saludarla, conocerla y estar aquí en este importantísimo diario al día eh, que es, eh, tiene una importante difusión, comunicación con, con toda la población de, de los ríos. Gracias, es un gusto tenerlo aquí con nosotros ya que eh, el doctor aquí, Arroyo, es el creador pues de la obra que tengo en mis manos, eh, dirigida para, dice, para el gobierno municipal en la legislación ecuatoriana obra re, o sea, sumamente importante podríamos decir en estos momentos de etapa política que estamos viviendo ¿Qué nos podría contar respecto a ella? Bueno, sí, es una obra eh, importante eh, que consideramos que va a contribuir seriamente a la administración municipal para aquellos que eh, están... ...en un proceso eleccionario o para aquellos que van a ejercer eh, el cargo de, de alcalde o alcaldesa... ...de concejales, concejala o de funcionarios. Entonces, efectivamente es una obra que contiene 11 capítulos... ...tiene doctrina, eh, normativa jurídica y práctica municipal. ¿Ve usted, licenciada, y, y sepa usted... Eh, televidentes, los que escuchan este diario, eh, eh, los candidatos y, y candidatas y, y los posibles funcionarios ¿verdad? que van a ejercer eh, a partir de, de la próxima administración, eh, es una obra que tiene en su mayoría el 80% práctica municipal. Así es, tema completamente relevante, como decíamos al inicio, porque ya vemos rostros nuevos. ¿verdad? En este camino ya hacia las nuevas elecciones, vemos rostros nuevos de gente pues, que nunca antes habíamos visto en la política. ¿Por qué es importante que ellos obtengan la información que está aquí? Es importante porque la administración municipal, la administración pública, eh, requiere de conocimiento, requiere que aquellos que están al frente, que están administrando, que están legislando eh, en el ámbito municipal, conozcan. Tengan series de herramientas jurídicas, tengan práctica municipal para inmediatamente responder a las necesidades que tiene la población, que tiene el territorio. No podemos improvisar, no se puede realizar experimentos en las cosas públicas. Eh, la experiencia demuestra que aquellos experimentos han generado que la población retroceda y que el territorio no se desarrolle. Bueno, en estos momentos vemos a escala nacional a talentos de pantalla, a figuras públicas, modelos, actores, que están ya eh, haciendo las primarias, ¿no? Para poder ocupar un próximo cargo público. Pero muchos de ellos desconocen, como usted mencionaba hace pocos minutos, la cosa pública, cómo funciona, cómo prepararse, cómo hacer eh, una ordenanza, cómo presentar una ordenanza, cómo hacer procesos. O sea, es importante ...que ellos estén realmente preparados para poder legislar también. Para yo poder hacer una entrevista como usted la está haciendo... ...necesito una preparación. Lo que usted está haciendo yo probablemente no tendría la capacidad de hacerlo. De manera que probablemente un presentador de, de noticias... ...o alguien de la farándula, si no ha adquirido conocimientos plenos... ...para la administración pública, va a ser un fracaso. Y no solamente que él va a fracasar... Lamentablemente va a fracasar la población. Y eh, en la práctica, eso es lo que ha sucedido y que lo sucede, que sucede dentro del, del territorio, en su mayoría, el territorio ecuatoriano. O sea, aclarar también que no estamos desmereciendo ¿no? A, a cada uno de los que están ya en este caminar, pero sí es importante una preparación para poder llegar pues, y proponer porque son los ciudadanos que están poniendo en ellos toda su fe, como se diría, ¿cierto? Es democrático que la población eh, tenga candidatos y que elija a personas idóneas y no solamente esto, este tema no solamente de simpatía en cuanto al rostro o de colores o de preparación es el rasgo de personalidad nosotros los ecuatorianos o los conciudadanos, cada cuatro años cada vez que elegimos nos estamos jugando el desarrollo de la población, de manera que necesitamos elegir a Leonio, necesitamos elegir a personas que conozcan de la cosa pública, que no vayan a experimentar, que antes eh, eh, hayan tenido una escuela, de manera que eh, en este interín, de, por lo menos en este interín de proceso eleccionario, los candidatos deben de prepararse. ¿sí? y ...deben de adquirir... ...deben de investigar... ...verdad... ...de conocimiento... ...deben de rodearse de gente... ...que conozca... ...y que también... ...de gente honesta... ahí la pregunta clave... ...¿cómo prepararse... ...para ser político? Mire usted... ...la semana... Eh, ...hace un par de semanas... ...alguien me llamó... No, ...no voy a revelar el nombre... ...y me dice... ...doctor Arroyo... ...yo quiero que usted... Eh, ...me ayude... ...porque voy a ser candidata... ...una mujer... Puede ser candidata a, a alcaldesa en un cantón. y ¿cómo quiere que le ayude? No, es que quiero que usted me ayude con su conocimiento. Yo le hice un par de, de preguntas básicas a la, a la candidata y efectivamente no conocía. Yo le dije a usted, usted, indíqueme usted cuál es la primera competencia exclusiva del gobierno municipal. ¿Me supo decir otra cosa? No lo supo. De manera que, y calidad, de manera que es importante eh, efectivamente la preparación. Que busquemos a personas idóneas, que actuemos con responsabilidad. Que este tema no es un juego, que no es porque quiero eh, que me elijan, sino porque efectivamente tengo la interés y la responsabilidad de trabajar en beneficio de la comunidad. De manera que hay que prepararse para manejar la cosa pública. No es fácil. No es fácil. Eh, tengo la experiencia de algunos años cuando eh, un alcalde de Lomas de Sargentillo, empresario, eh, ya electo, eh, me dice, doctor, yo pensé que esto era fácil como, como la cosa privada. Mire, de aquí de esta maca yo manejaba, manejo mi, mis empresa privadas. Sin embargo, el municipio es, ha sido una, un tema complicado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando entra en proceso de, de conocimiento de las cosas pública, pasan tres meses, seis meses, un año, hasta tanto, los problemas se han agudizado y el desarrollo se agudiza y continúa el subdesarrollo. De manera que antes de... Ser candidato o antes de que la población se haya hecho elegir de la población se debe de estar plenamente preparado para manejar la cosa pública. Y lastimosamente tenemos que reconocer que en muchas ciudades ha ocurrido esto, la falta de preparación pues, de quienes administran la ciudad o están junto a ellos han hecho que las ciudades pues lamentablemente no tengan crecimiento. Es un grave problema. ¿Cuál sería entonces eh, para usted las cualidades que debe tener uno de los políticos ahora? Mire, eh, las cualidades, los requisitos, debe, debe tener conocimiento, debe prepararse, debe de adquirir las herramientas básicas, por lo menos, eh, que establece la administración pública en el caso del GAT municipal, debe de conocer las competencias exclusivas, las 14 competencias exclusivas que tienen los gobiernos municipales, debe de conocer las funciones que establece el artículo 54 del COTAC, las funciones del gobierno municipal, debe de conocer los fines, debe de conocer qué se constituye, eh, qué es desconcentración, descentralización, qué es autonomía, ¿verdad? Debe de conocer la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ...la Ley Orgánica de Servicios Públicos y su reglamento... ...hace poco hubo una seria reforma... Al, ...al reglamento general... ...de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública... ...debe conocerlo... Debe, ...debe conocer los procesos... ...precontractuales y contractuales... ...verdad... ...de manera que... Eh, ...estamos eh, hablando de un tema... Eh, ...bien serio... ...no es cuestión de ponerme una tarima... O decir, eh, quiero, quiero ser alcalde o alcaldesa, o quiero ser concejal, y, y para de contar. No. O, o manejo bien el TikTok, que es o, lo que O manejo hacer bien el TikTok. Las redes sociales, y, así es, es lo que ahora se está viendo. Cuando hizo eh, un sinnúmero de, de acciones, de, eh, en términos configurados voy a utilizar aquello, hizo trampa, por decirlo así, ¿verdad? Utilizó una serie de mecanismos para que la población lo elige, porque la población no elige. La población no elige. Lamentablemente, aún no elegimos al el idóneo. Sí, se hace este tipo de TikTok, se hace una serie de, de, de campañas ¿verdad? extras, y, y la población termina, eh, este, entre comillas, eligiendo. Pero sin embargo, cuando llegan a la administración, cero conocimiento y bueno, y viene el descalabro. Y los problemas que ya todos conocemos, ¿no? Hasta ahora hay población en el Ecuador que tiene cero agua potable, cero alcantarillado, no hay saneamiento ambiental. Hay alcaldes o alcaldesas, lamentablemente, los concejales, que desconocen eh, cuáles son sus, sus funciones y cuáles son sus competencias. Precisamente porque eh, antes no hubo una preparación adecuada, y un compromiso eh, responsable con la población sí. ok, muy interesante doctor, toda la información que nos ha proporcionado, regresamos en pocos segundos, vamos a dar espacio a nuestros sponsors, quienes son los que hacen posible que este programa llegue junto a ustedes porque una gran idea empieza con pequeños detalles detalles que complementan momentos momentos que se convierten en experiencias Experiencias que se quedan contigo. Castel complementa tu vida. ¿Qué tal amigos? Regresamos en compañía del doctor eh, Alberto Arroyo Preciado, como les mencioné al inicio de esta entrevista, pues él es especialista en leyes municipales, en derecho público y administración. Y hoy conversamos con él acerca de la coyuntura política, pues que vivimos en estos momentos, las claves que debe tener un buen político para llegar a esa administración o a ese puesto por el cual se encuentran ya en estos momentos en la pelea también, en ese correr. Sabemos que estamos en las primarias, pero ¿cómo los ciudadanos podemos tener ese, ese conocimiento o esa luz al final del túnel para saber que ese es el candidato ideal que puede gobernar y sacar nuestra ciudad adelante? Bueno, yo diría, licenciada, que la ciudadanía debe de empezar a, enter, a enterarse, a posicionarse, a empoderarse de este proceso eleccionario desde ahora, no al final. Claro, desde ahora para que al final del túnel esté claro de quién a quién debe elegir. ¿Verdad? Y decía hace un momento, eh, licenciada, que no solamente cabe la preparación académica, sino también cabe la ionidad de la ética y de la honestidad, ¿verdad? Y también el currículo. Como diríamos nosotros, eh, la, el grado, la carrera de aquella persona de, desde, desde el tiempo desde que es niño. Todo el recorrido, nosotros los ciudadanos, tenemos que empoderarlo de ahora con el tema de las redes sociales que es una herramienta eh, importante para efecto de la investigación en internet, nosotros debemos de investigar lo mínimo de ese candidato ¿por qué? porque como comúnmente se dice muchos lobos se visten de, de cordero y luego pues sacan las uñas y el desarrollo de la población se ve totalmente comprometido. De manera que debemos, debemos, de mire, una persona que es acostumbrada a ser, a, a tener cierto comportamiento, no va a cambiar en cuatro años. Nunca va a cambiar. Es decir, si es acostumbrado a hacer tal cosa, no va a cambiar. Entonces, este tema no solamente va a por el, el grado de conocimiento va por el grado de comportamiento va por el nivel de personalidad ¿verdad? porque eso va a incidir en la administración créame va a incidir seriamente ¿verdad? los actos de corrupción que comúnmente escuchamos al día entonces eh, tenemos la responsabilidad de, sí, investigar lo mínimo de todos los candidatos, absolutamente de todos los candidatos, cuál ha sido el comportamiento que ha tenido aquel candidato en su vida, cuando estuvo en la escuela, cuando estuvo en el colegio, cuando estuvo en la universidad, cuando estuvo en algún gremio, si participó en algún gremio, ¿verdad? Entonces, eso, ese tipo de conducta y de comportamiento que durante su vida ha tenido, ya nos puede dar una muestra seria y equivocarnos menos y elegir al alidonio. Aquí se trata de idoneidad aquí no se trata de color de la piel, no se trata que si es mujer, si es hombre, sí, se trata de conocimiento, se trata de que tenga preparación y se trata también de honestidad y buen comportamiento que vaya a trabajar en beneficio de todos y que respeten las normas jurídicas. Ese es otro problema que tenemos en el país. La mayoría de dignatarios no respetan las normas y por eso eh, tenemos los vacíos y los desgobiernos eh, día a día. Bueno, y actualmente pues ya sabemos que la información eh, pública está al alcance de todos. Como dice usted, pues todos los ciudadanos somos responsables de a quién vamos a elegir para que represente a nuestra ciudad. Por lo tanto, es la obligación de cada uno de nosotros hacer la revisión constante, ¿verdad? Como dice, mirar eh, no solo la vida de ellos, sino también saber si pagan impuestos, si no lo Bien. hacen, a nombre de quién están sus propiedades, porque Bien. muchos llegan sin tener nada y finalmente salen teniendo Bien muchas cosas. Bueno, ¿cuál sería su recomendación para todos los ciudadanos que están ahorita buscando un lugar en, en los municipios de cada ciudad? Bueno, que, que sean responsables, ¿verdad? Que actúen con responsabilidad, que, que no actúen con trampa, que se preparen, que eh, se logren eh, estar con, rodearse con personas que que tienen conocimiento, pero que también que tienen grado de, de, de honestidad. Con personas que se empoderen, ¿verdad? Que adquieren el compromiso no solamente de ganar una remuneración, sino también el compromiso de trabajar para sacar adelante el cantón, la ciudad, ¿verdad? Y las parroquias que son parte de, de, de aquel cantón. Doctor. Hay una pregunta que los ciudadanos que nos están observando la tienen, ¿verdad? ¿Cómo ellos, los que están pues, eh, buscando, como hablábamos hace poquito, un espacio en la política, pueden acceder a este libro o cómo ellos pueden acceder, tener una entrevista con usted, obtener la información como usted, nos la está explicando en este momento, pero ya de manera más detallada, aclararles el panorama para cada uno de ellos? Bien, eh, eh, respondiendo a vuestra pregunta los ciudadanos eh, candidatos alcaldes, alcaldesa, concejales, inclusive los posibles funcionarios eh, tienen eh, toda la, la, la, la responsabilidad, el deber, el compromiso ¿verdad? También de tener una entrevista conmigo no es ningún problema. Estoy yo presto a a prestar a, vale la a colaborar con, con, con experiencia, con los conocimientos que se han adquirido durante estos años de, eh, en materia de, de administración municipal. Puedo, si ustedes me permiten, eh, dar mi número de, de celular, Por favor. ¿verdad? Eh, me puedo ubicar al, al, al número eh, 099-3177-234. Eh, ese es mi número de contacto en la cual eh, eh, en los próximos días con la bendición de Dios vamos a hacer el lanzamiento público de esta obra el gobierno municipal en la legislación ecuatoriana pues que contiene eh, 11 capítulos tiene, también contiene un estado de, de concepto verdad que no es otra cosa que eh, una especie de glosario pero este no es un glosario sencillo. Este estado de concepto está acompañado de la fuente y de concordancia. Son, eh, eh, tiene cerca de 300, 300 conceptos. Todo, todo, todo tiene que ver con la administración pública y, lógicamente, eh, particularizado en la gestión municipal. Bueno, y precisamente, doctor, perdón que le interrumpa, aquí en el capítulo 2 veo que habla sobre las comisiones del Consejo Municipal, que muchos llegan sin saber qué es el Consejo Municipal o cuáles son las comisiones que allí se encuentran. Y aquí están especificadas. Sí, ahí está, ahí está todo. Yo creo que eh, es un... creo yo que se va a constituir una herramienta importante, seria, para, eh, para todos aquellos que estamos en, en el tema municipal le decía el contenido de la obra es de 954 páginas ¿verdad? Eh, tiene eh, normativa jurídica, todas las normas desde la constitución de la república hasta eh, hasta la, las leyes reglamentos estatutos todas las normas que tienen que ver con la actividad municipal y plenamente actualizado tiene el libro también contiene, en cuanto a la práctica que más les interesa probablemente a, la, a los gestores de, de la administración municipal, contiene eh, 20 proyectos de ordenanza eh, como base. A partir de esos proyectos de ordenanza se pueden crear otros proyectos de ordenanza. Tiene 28 proyectos de resolución administrativa, lo que emite el alcalde o la alcaldesa. Y tiene 30 modelos de criterios jurídicos sobre las actividades propias que se realiza dentro de la administración municipal. Es un libro, es una obra completa, ¿verdad?, que sirve como base principal, seria, para la actividad municipal en cuanto a alcaldes, eh, alcaldesa concejalas, concejales y funcionarios, funcionarios municipales, directores departamentales. Eh, procurador síndico ¿verdad? Eh, ¿por qué? porque cada eh, eh, resolución administrativa está plenamente motivada conforme los hechos y conforme eh, la normativa jurídica es una información real de la práctica de lo que diariamente eh, en el ámbito municipal se vive y la doctrina pues que tiene que ver con el pensamiento filosófico de desde el nacimiento de la república del de ecuador inclusive de antes verdad desde la época de la de la época romana verdad este y, eh, y algunos pensamientos de, de filósofo en, en materia en materia municipal así veo en el contenido pues van a encontrar reseña histórica de los municipios los hechos y doctrinas y hay de roma méxico España de algunos, ¿verdad? Sí. También están los aspectos doctrinarios del Consejo Municipal, la Municipalidad Ecuatoriana, Doctrina y Hechos Históricos. En el capítulo 4 van a encontrar el gobierno municipal ecuatoriano, la alcaldesa o alcalde, la vicealcaldesa o vicealcalde, el gobierno municipal del distrito metropolitano de Quito, las y los concejales. Temas. Supremamente importante. Y así sucesivamente va a encontrar en todos los capítulos información importante. Por ejemplo, en el capítulo 9 veo que dice sí, la revocatoria la de, sí, de sí, mandato y remoción. Y... Algo que se debe conocer, ¿verdad? Claro. De la remoción de la alcaldesa o alcalde, de las concejales o concejales. Sí. Eh, eh, la revocatoria de mandato, eh, como ustedes conocen, dentro del Estado ecuatoriano se instituye a partir de esta Constitución de la República de 2008. Ahí... Eh, al incumplimiento de, del plan de trabajo que se comprometió el, el dignatario, ya sea presidente de la República, pero en este caso, alcalde o alcaldesa o concejales, la población puede revocarle el mandato. Eso lo hace la población mediante una elección popular y la remoción del alcalde, alcaldesa o concejales ese es, de acuerdo a lo que establece el, el cotad ese es una destitución, pero el término jurídico, la herramienta jurídica, es remoción. Eso lo hace el propio Consejo Municipal. Este libro establece todo el procedimiento, todo el procedimiento que se lleva para efecto de la revocatoria de mandato o de, en calidad de dignatario, eh, alcaldesa alcalde o concejales concejala y también de la remoción de alcaldes alcaldes de concejales este libro contiene todo para conocimiento de aquellos y también para la población entonces el libro eh, lógicamente va enfocado al, a la, al ejercicio de la administración municipal pero también para los abogados eh, este, o, est o estudiosos del derecho municipal también eh, les va a servir muchísimo Completamente interesante esta obra que usted va a lanzar. ¿Tiene fecha de lanzamiento tal vez? Sí, tentativamente el, el, el, la obra se la va a lanzar entre finales de septiembre y los primeros días de octubre. Eh, estamos definiendo, eh, eh, haciendo ajustes, pero ustedes, como han sido los dados la provincia, son los, los primeros en, en, en hacer público ya el, el, la obra porque ya eh, está está prácticamente... Eh, yo estoy haciendo todavía el control de calidad, hay que hacer un control de calidad por la, por la cantidad de información entonces por el contenido que tiene, entonces eh, continuamos trabajando en, en, el, en el control de calidad, pero ya estamos eh, concluyendo aquello, de manera que nos estamos ajustando a los tiempos, ¿verdad? Y, y, y coincide, es una coincidencia eh, de que eh, licenciada, que esta ahora justo, eh, eh, creemos que les va a ser bastante útil a aquellos que van por la reelección y también a, a aquellos que eh, se han elegido aquellos por primera que vez apostando por esta por, por, nueva por, etapa política. Correcto, sí. Bueno, esa es la información que les hemos tenido hoy. Recordarles pues que está junto a nosotros el abogado Alberto Arroyo Preciado, especialista en leyes municipales, pues creador también de esta magnífica obra que se prevé estar lista para el mes de diciembre. Como ha dicho, no, no, tenemos la primicia. Gracias por ese, ese orgullo de poderlo tener acá. Octubre la, octubre. Entre, entre septiembre, finales de septiembre y octubre ya estaría estaríamos y, eh, haciendo la la publicación, okay. el, el lanzamiento, oficial. Oficial, okay. lanzamiento oficial. Ahí la información entonces, ya también ha dado su número telefónico para todos aquellos que deseen pues contactarlos, recibir tal vez capacitaciones. Sí, estamos prestos para realizar capacitaciones durante el proceso ¿verdad? de elección. Eh, aquellos pues que eh, consideran que que tienen que van a tener la, la, el apoyo popular verdad tanto para los alcaldes, candidatos alcaldes, eh, concejales. concejales y también a los posibles funcionarios. Estamos eh, listos, preparados, eh, todo el repertorio, todos los conocimientos, la práctica, la experiencia. En el tema municipal, eh, quien le habla tiene, está vinculado ya eh, más de 19 años. ¿no? Este, he sido asesor en algunos municipios, procurador síndico... Y, este, y también he, he estado en la Asociación de Municipalidad Ecuatoriana en calidad de abogado como asesor. De manera que eh, tenemos toda la experiencia para eh, eh, orientar, asesorar, indicarle no esto no es adecuado, lo que eh, hay que hacer es lo de acá, en fin. Entonces estamos listos y predispuestos a colaborar eh, jurídicamente para, para que aquellos candidatos pues tengan una administración de éxito en beneficio de la comunidad que es, es lo, lo que, que queremos todos Sí, que es sí. lo que se aspira pues es la comunidad en sí la que se beneficiaría con los conocimientos sí. de ellos en la administración pública hay un pensamiento propio de quien le habla eh, eh, y está en el libro verdad que creo yo que todos debemos de asumirlo eh, la razón de ser ...de los gobiernos municipales deben de ser los, los vecinos. Los vecinos es la ciudadanía. La comunidad. La comunidad. Entonces, ese es en fin, el bienestar de la comunidad. ¿Verdad? Entonces, para eso debemos de tener interés, debemos de tener conocimiento y estar predispuestos a luchar para sacar adelante nuestros cantones. No solamente con las ganas, sino también... Con los conocimientos, porque si no hay conocimiento, no hay nada. Lamentablemente no hay nada. Fracasa. se fracasa. Se Así. fracasa. Doctor Arroyo, agradecemos por pues, su compañía. Ha sido muy grato poderlo tener acá. Esperamos que no sea la última vez pues, que nos visite. También que llegue con esos conocimientos a nuestros internautas que son muy valiosos. Y a todos aquellos que estuvieron conectados les agradecemos la compañía. No olviden compartirlo, dejar su like aquí abajito. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Porque una gran idea empieza con pequeños detalles. Detalles que complementan momentos